Vamos a repasar el ejemplo de la clase 11. El objetivo es desarrollar una aplicación para un comercio que le permita administrar sus productos. Los datos de cada producto son el código, que puede ir del 1 al 1000, por lo tanto debemos validarlo, la descripción, que como máximo puede contener 50 caracteres, el importe y la cantidad. Todos los datos debemos validarlos. ¿Qué debe permitir hacer nuestra aplicación? debe permitir dar de alta, modificar, dar de baja y listar. Podemos ver que en el alta no es necesario el ingreso de todos los productos, o sea, podemos tener del código 1 al código 1000 como válidos pero cada producto puede, puede tomar un código, incluso eh, podrían existir códigos salteados. ¿sí? La modificación parte de conocer el código del producto, por lo tanto se lo vamos a pedir al usuario y luego él podrá a determinado código modificarle la descripción, el importe y la cantidad. Para la baja también vamos a pedirle al usuario que nos ingrese el código y para listar vamos a realizar un solo listado de los datos ordenados por descripción. Podemos utilizar estructuras, ¿sí? ya que las conocemos, entonces vamos a crear una estructura producto. ¿sí? La estructura producto va a tener la descripción, el código, la cantidad, y el precio. Eso es lo que nos pedían que, que era necesario que cada producto tenga. Nosotros le vamos a agregar un valor más que nos va a indicar si ese producto está activo o fue dado de baja. Entonces, en el caso de haber sido dado de baja, nosotros podremos utilizar su posición para poner un, un nuevo producto. ¿sí? Eso lo vamos a indicar con un int. Vamos a utilizar el 1 para activo y el 0 para inactivo. ¿sí? Teniendo una estructura de producto, vamos a crear tres funciones. Como pueden ver, estoy creando las funciones dentro del mismo archivo del main para luego, en un paso posterior, crear eh, una biblioteca que resuelva la problemática de este ejercicio. ¿sí? Es a efectos de, de poder mostrarles a ustedes cómo, cómo, se crea, cómo se crea una biblioteca. Las funciones que vamos a desarrollar son las siguientes. La primera función es la que setea el estado del producto, ¿sí? es la que nos va a permitir, vamos a pasarle el array de productos, el largo de ese array y el valor que queremos set setear en el estado. ¿sí? Eso nos, nos va a permitir definir que este producto está o no habilitado. Por otro lado vamos a desarrollar una función que nos permita encontrar el primer lugar vacío dentro de nuestro array de productos. Otra función que nos permite encontrar un producto a través de su código. ¿sí? Esta función va a recibir tres parámetros, el array de productos, el largo del array y el código que estamos buscando. Y nos va a retornar la primera ocurrencia. ¿sí? Vamos, a, vamos a, a ver cómo están desarrolladas estas funciones para luego construir nuestra biblioteca y a posterior revisar un poquitito de, de qué se trata nuestro, nuestro código que queda dentro de del main. ¿Sí? En ejercicios posteriores iremos trabajando para que nuestro main cada vez quede con menos código. ¿sí? Se, achique, se achique aún más. Bien, La función setear el status. Recibe el valor que va a ser cargado en el estado. Itera el array. Y en cada posición del array, en el status, coloca el valor que recibió como parámetro. ¿sí? Muy simple esta función. Vamos a ver la que detecta el primer espacio vacío. Esta función recibe el Array, recibe el largo de ese Array y lo recorre hasta encontrar algún producto que el estado sea cero. En ese caso devuelve la posición en la que se encuentra ese producto dentro del Array. Y si no encontrase ninguno, va a devolver menos ¿Sí? uno. Si no existen lugares libres, devuelve menos uno. Fíjense que aquí en la documentación al estilo de Oxygen, pueden, pueden ver que, que eso está explicado. Y por último, nos queda la función que nos permitía buscar el producto a través de su código. Es muy similar. La, la diferencia radica en que se recorre la array. Y aquí está la diferencia. Que en lugar de verificar el estado, vamos a verificar dos cosas. Que el código coincida... Y que nos encontremos en un producto que no fue dado de baja. ¿sí? O sea que su estatus está en 1. Porque de nada serviría encontrar un artículo que en el estatus indica que fue dado de baja. ¿sí? Si el estatus fuese 0, nos estaría indicando que, que fue dado de baja. Ahora supongamos que nosotros estamos a esta altura. ¿sí? Y quisiésemos eh, generar nuestra biblioteca. Una forma rápida de generarla es crear una, una nueva un nuevo archivo vacío. Decirle que lo queremos agregar al proyecto. Ahora nos, nos va a preguntar eh, que le demos un, un nombre. En este caso yo le voy a dar eh, como nombre productos o, o podría, podríamos darle comercio o el, el nombre que ustedes quieran. Voy a comenzar creando el, el punto H que es donde van a ir nuestras, nuestros prototipos de la función. ¿sí? Va a ser el archivo de cabeceras. Y repito la operación para crear ahora el punto C, ¿sí? que se debe llamar igual, o sea, se, se, el punto C se va a llamar productos. Vamos a ponerlo que sí. Me dice si lo quiero agregar y le doy que sí. Muy bien, ya tenemos creado nuestros productos punto C y nuestros productos punto H. ¿sí? Le pueden dar salvar aquí al proyecto, porque en el caso de no hacerlo, cuando vuelvan a abrir el proyecto, estos archivos, los que acaban de crear, no, no van a estar incluidos. ¿sí? Así que bueno, ¿qué va a ir en el punto H? Bueno, en el punto H van a ir los prototipos, va a ir la estructura. sí Y en este caso podemos poner el, eh, el define, ya que tiene, tiene que ver con, con el archivo. No, no tiene que ver Podría, podríamos dejarlo fuera. Bien, Vamos hasta aquí. Esto es lo que nos podríamos llevar a nuestro punto H. Se los agrando un poquito. Y en el punto C vamos a llevarnos nuestras funciones. ¿Sí? El, el desarrollo de las funciones. Bien, y vamos a ver si todo sigue funcionando. A efectos de poder encontrar algunos errores típicos e irlos corrigiendo. Ok. Parecería que hasta aquí está todo bien. Ahora debemos recordar que este punto H tiene que estar incluido en el main. ¿sí? Si no nos va a dar un error. Podemos verlo, ese error. Como pueden ver acá abajo, ¿sí? Empieza, empiezan a aparecer todos estos errores que antes no estaban. 19 errores y 3 warnings, y muchos de ellos tienen que ver con que no está incluido este punto H. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un include, como hacíamos de utn.h, y en este caso vamos a incluir productos.h, a ver si logramos resolver todos nuestros problemas. Bien, aparentemente no logramos resolver todos nuestros problemas porque nos dice que este tipo de dato, el punto C, no los conoce. Entonces, una forma de, de resolver eso es hacer estos include dentro de nuestro punto C, para que el punto C pueda trabajar con todas nuestras bibliotecas. Y ahora sí, deberíamos estar sin ningún error, ¿ok? como estábamos al principio. Así ya nos quedó, nos quedó el código un poquitito más, más ordenado. Recuerden que las funciones que desarrollamos son la que setea el status, la que, la que busca un lugar vacío y la que busca un producto a través de su código. Por otro lado, habíamos desarrollado nuestro tipo de dato producto. Bien, vamos entonces ahora a ver de qué se trata el main. ¿sí? Nos pedían hacer una alta, una baja y una modificación. Para poder hacer esto, como pueden ver, hemos creado algunas variables auxiliares que las iremos viendo en la medida que, que las necesitemos. Generamos, como veníamos haciendo en los ejercicios anteriores, eh, un while mientras que sea distinto de la condición de salir. Aquí teníamos, analizábamos la opción, lo pedíamos con el getIn. Sí, esto es igual que siempre, así que no nos vamos a detener eh, a, ver, a, a ver esas cosas. Bien, buscamos un lugar libre, ¿sí? ¿qué le pasamos? Nuestro array de producto y la cantidad máxima de elementos. Y salimos a buscar un lugar libre. Si existe, o sea, si, si, si hay un lugar libre, vamos a pedir que ingrese el código, verificamos si ese código es numérico, caso contrario le damos un error, si es numérico lo convertimos. Y así sucesivamente, pedimos la cantidad y pedimos el valor. Una vez que nos hicimos de toda la información, lo que estamos preparados para hacer es a cargar en el producto. ¿sí? Recuerden, recorrimos el array de productos y encontramos un lugar libre. Ese, array, ese lugar libre, la posición de ese, de ese lugar libre, estaba representada en la variable free place index. ¿sí? Esta variable de aquí. Entonces, en esa posición, ahora vamos a cargar. El código, la descripción, el precio, la cantidad y el estatus. Obviamente, la descripción la tenemos que hacer con str copy por tratarse de un tipo de dato de cadena de caracteres. Bien. Como pueden ver, es, es relativamente simple la, la, la mecánica para, para poder cargarlo como, como ya veníamos viendo en ejercicios anteriores. ¿Qué otra cosa se puede dar? Bueno, que el cliente. Ingresa el código de producto a dar de baja. Lo mismo. Vamos a solicitar el código de producto. Vamos a verificar que ese código de product producto exista. Si no existe le damos un error. Y en el caso de que exista. Lo único que tenemos que hacer es. Modificar el status. ¿sí? Y ponerlo en cero. Entonces en esa posición. El estatus estaría en cero. Esto es una forma de hacerlo. O ot otra forma absolutamente válida. Sería. Crear una función que modifique el status. ¿sí? Pero como se trata solamente de, de modificar el estatus de uno de los productos, no vamos a crear una función para eso y lo vamos a modificar directamente en esta línea de código. Por otro lado, nos pedían que modifiquemos el producto. Para ello tenemos que, de nuevo, pedir que nos ingresen el código. Verificar que ese código exista. Como pueden ver acá, busco el código. En el caso de que no se encuentra, algún break y salgo. Si ese código existe, comienzo a pedirle los datos. Le pido la descripción. Le pido que ingrese la cantidad. ¿Sí? Y le pido que ingrese eh, el número que corresponde al precio. ¿Sí? En este caso, get string, número flotantes. Una vez que me dice de esa información modifico la posición del array representada por found index. Fíjense que found index es la que se cargaba con el valor que devolvía la función que buscaba por código. O sea que en esa posición voy a modificar la descripción, el precio, la cantidad y el estado. Por último nos queda listar. La función listar es súper sencilla. Hacemos un if, hacemos un for para recorrer todo, lo, todo el array. Y después hacemos un if. Y en el caso de que el status sea distinto de cero, lo mostramos por pantalla. Los que, los que no cumplan con esa condición son aquellos que están dados de baja. Y ahora nos queda ordenar. También es una, una forma de ordenar muy simple por burbujeo. Fíjense que aquí tienen el, el for que verifica que el estado... Si el estado es cero, hace, eh, continúa, o sea, vuelve, eh, vuelve a dar una vuelta en el ford y no sigue ejecutando, lo verifica para i, lo verifica para j. Esto es una mecánica que ya venimos usando en muchos ejercicios. Y al momento de realizar el ordenamiento, por tratarse de un tipo de dato producto, no necesitamos hacer parte por parte. ¿sí? Al igual que nos ha pasado en otros ejercicios. Podemos directamente hacer un swap de una manera muy sencilla. Y hasta aquí, esto es el ejercicio. Nos quedó, nos quedó más acomodado al haber creado nuestra, nuestra biblioteca de productos. Vamos a compilar nuevamente. Vamos a correrlo. Y vamos a dar de alta un producto. El código 1, como descripción le vamos a poner una AA. Como cantidad le vamos a poner 123. Y como valor le vamos a poner 12. Vamos a dar de alta un producto más. sí. Nos pide que ingrese el código. El código debe ser numérico. Por lo tanto, nosotros ingresamos BB. El código no es numérico. Así que empezamos de nuevo el proceso de alta. Vamos a ingresar un, un código válido. Vamos a ingresar ahora como descripción BB. Vamos a ingresar la cantidad, 124. Y un valor, 13. Podemos listar. ¿sí? Fíjense que el producto A está primero. El producto B está segundo. Ahora vamos a modificar el producto 1. Ingrese el código a modificar, 1, y le vamos a poner una X, A como descripción, la cantidad 12, y 132 el valor. Si listamos, ahora XA quedó primero, podemos probar a ordenarlos y volver a listar. Y en este caso BB pasó a estar primero y XA pasó a estar segundo. ¿sí? Solo nos restaría probar la baja, podemos eliminar el producto número 1, listar, y ya estamos en condiciones de salir y dar esto por terminado. Muy bien, chau chau.